Muy buenas, soy Deltarly y bienvenidos de nuevo a mi canal. Ahora, si está todo listo, vamos a darle al play. El jueves subí otro vídeo de Smash, pero como publiqué en Twitter e Instagram, esta semana iba a subir un par de este tema. Por cierto, ¿qué haces es que no me seguís en las redes? ¿A qué esperáis? Os voy a dejar 30 segundos de silencio para que vayáis a seguirme. Espero. Bueno, 10 segundos ya son muchos. Bueno, para los que hayáis entrado en este vídeo y por cualquier razón de la vida no sabe lo que es el Smash, Super Smash Bros. es una saga de Nintendo en el que los personajes más relevantes de la Gran N se dan golpetazos. Mente detrás de esta franquicia es Masahiro Sakurai. Un, un momento, este no es Sakurai... Esperad, voy a buscarlo en Google. Bueno, si lo dices Sam Google, pues era verdad. Eh, ha tenido cuatro juegos en total. El original para Nintendo 64, Mele para Gamecube, Brawl para Wii y el cuarto para 3DS y Wii U. Y ahora se ha anunciado el quinto para Switch. A priori es un juego simple, sin historia definida más allá del emisario subespacial de Brawl. Pero, ¿está todo tan claro? Podría haber una historia escondida. Hoy, vamos a analizar esa historia. Vamos a empezar por el juego original. Los que lo hayáis jugado, recordaréis su escena introductoria. Una mano saca de un baúl un muñeco de Mario y lo pone sobre una mesa. Empieza a reordenar los objetos y todo se transforma en uno de los escenarios del juego. Esta escena tiene mucho más trasfondo del que parece. Además de que es bastante revelador lo que acabo de contar, la habitación que se ve es un dormitorio. Y por cómo está decorada, y por contar con un baúl de juguetes, se puede deducir que es un niño joven. La mano que agarra el juguete de Mario no es otro que en Master hand el enemigo que enfrentamos al final del modo clásico, que resulta ser la mano del niño. Ya en Mele podemos deducir que han pasado unos años y ha crecido, siendo ya un adolescente. Esto es porque podemos ver su brazo en la escena introductoria de la secuela, y sí, puede que un brazo no tenga nada que ver, pero... Creo que estáis de acuerdo conmigo en que el brazo de un niño no es el mismo que el brazo de un adolescente. Y podemos ver además su nuevo cuarto en la sala de trofeos, muy limpia y organizada, y con muchas consolas y juegos. Además sustituye los muñecos por figuras. Y Estos son síntomas de que ha crecido, de que los peluches se le han quedado atrás, y que también se preocupa más por organizar y por limpiar. En esta entrega aparece también Crazy Han, la segunda mano, de un comportamiento mucho más alocado y destructivo. Este enemigo representa la batalla interna que todas las personas atraviesan alguna vez en su vida, la lucha entre seguir siendo niño y crecer. Y llegamos a Brawl, que es donde todo se pone completamente serio. Como dije antes, esta entrega incluyó un modo historia, el emisario subespacial, en el que, por cierto, Rayquaza aparece como vos, este modo cuenta una historia, aunque sin ningún diálogo. Sin embargo, hay matices que se pueden sumar a la teoría. El jefe final de este modo fue un nuevo personaje, tabú quien controlaba a Masterhand. En las últimas escenas donde esto se revela, se ve cómo lo maneja como a una marioneta y finalmente lo libera. Tras esto, la mano intenta atacar a tabú ¿Qué significado tiene todo esto? Pues es más sencillo de lo que parece. Como recordaréis, Master Hand representa a la mano del joven. Durante la historia intenta acabar con todos los personajes, pero no porque quiera, sino porque está siendo controlado por Tabú. ¿Y qué es Tabú? Tabú representa, como su nombre indica, lo tabú, algo que está mal visto por la sociedad, algo que no debería de suceder. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que desde Mele han vuelto a pasar varios años. Nuestro niño ya es un adulto. E influido por la sociedad, intenta deshacerse de sus figuras aunque él no quiera. Finalmente, Tabu es vencido y el joven acepta que no está mal jugar con juguetes, pues es lo que le gusta. Finalmente llegamos a la entrega para 3DS y Wii U. Aquí, tras vencer a las manos, aparece un nuevo enemigo, Master Core, quien cuenta con varias etapas, cada una más agresiva que la anterior, hasta que al final es vencido y revela su núcleo que se mantiene quieto, esperando a ser vencido. ¿Esto qué es lo que representa? Pues, representa a Sakurai. ¿Qué tiene que ver Sakurai en esta historia? Bueno, y si os dijera que el niño con el que hemos crecido es realmente Sakurai? Asairo era solo un niño cuando empezó a jugar. Fue creciendo con los personajes de Nintendo. Con esto, MasterCore Refleja su carrera de los videojuegos, se siente atrapado en la saga, quiere liberarse, siente mucha presión para crear cada entrega, pero se siente demasiado unido a ella y solamente se rinde a nosotros. Dicho esto ya solo queda comprobar cómo afectará toda esta teoría al quinto título que llegará a Nintendo Switch este mismo año. Quien sabe lo mismo ni siquiera plantea ninguna novedad de esta teoría y solamente... Sigue un camino lineal. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta teoría. O esta historia también. En mi opinión es bastante acertada. Y muy factible. No olvidéis darle like. Suscribiros. Y compartirlo con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Nos vemos.